Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Bienvenidos cuando pasa pues, un par de minutitos de las 7 de la tarde eh, y vamos a, hablar, vamos a hablar de animales de origen extraterrestre o supuestamente lo que se dice de origen extraterrestre dado a que hay pues, una cantidad eh, pues, bastante grande de Supuestos animales que algunas personas afirman que son de origen extraterrestre. Claro, esto pues lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Ya sabéis que en la criptozoología pues hay un montón de animales, pues, eh, desde los más antiguos, los dragones. ¿no? Conocemos los dragones desde el mundo antiguo. Hasta lo que pues viene siendo el, el Bigfoot, el Sasquatch, el Almist, que son animales pues bueno que parece ser que todavía los están buscando y hay teorías al respecto. Pero antes de continuar, vamos a saludar a nuestra compañera, Alba Espejo. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí hoy con este tema tan interesante que, que tenemos. Yo he traído a dos animales para hablar de ellos. Muy bien, pues muchas gracias Alba por estar aquí con nosotros bueno eh, veo que me están aquí hablando por otro lado bueno, dicho esto pues bueno, ¿quién no conoce al Bigfoot? ¿Eh? el Bigfoot ya sabemos que es el, el animal pues que parece ser que existe en Norteamérica, ¿no? y que sería pues una especie de homínido grande, como una especie de simio, podríamos decir así, pero que este animal se repite la presencia con idénticas características, eh, con algunas salvedades y algunas diferencias y que se, se presenta en diferentes zonas del mundo. Al parecer, incluso en Estados Unidos y en Canadá, pues eh, se está buscando y esto no es una broma. De hecho, <coughs> Se han hecho programas de televisión, en, en canales de televisión por cable, pues de la búsqueda de este animal. Incluso se ha llegado pues a eh, coger pelo, ¿no? a, a coger pelo de alguno de los árboles donde este animal supuestamente se ha rozado y se ha llevado a analizar. Es muy curioso porque eh, según algún tipo de análisis que han podido realizar, pues eh, se le atribuye a un tipo de oso, eh, una especie de oso polar evolucionado y que no sería pues, un oso polar en sí, sino que sería otro tipo de oso que merodearía por zonas mucho más al sur del círculo polar ártico. Bueno, estas son teorías que tampoco se han podido llevar a ningún sitio y que tampoco han tenido ninguna trascendencia, porque ya sabéis que cuando se desmiente todo esto o se intenta desmentir alguno de estos datos, eh, salen todos los medios de comunicación, pero no ha tenido una gran repercusión a nivel mediático. Con lo cual, pues bueno, eso lo vamos a dejar entre paréntesis. Vemos cómo el Bigfoot pues, eh, se presenta en diferentes zonas del mundo. Pero hay otras zonas, quizá, pues que son un poquito menos conocidas, ¿no? Como por ejemplo... En la zona de Australia también se eh, presenta pues, un tipo de Bigfoot, ¿eh? un tipo de, de Sasquatch, por decirlo así. Vamos a, a intentar poner unas imágenes de este eh, animal, por decirlo así. ¿vale? Y vamos a ver si podemos poner compartir pantalla. ¿Eh? Para que os tengáis una ligera idea de qué tipo de animal estamos hablando. Pues bueno, aquí lo tenéis, se puede, se puede ver bien, ¿verdad Alba? Sí, se ve. Se ve perfectamente. Pues bueno, sería un tipo de homínido eh, y esta sería pues una de las escenas, por decirlo de alguna manera, en la que el Sasquatch, el Bigfoot en este caso, fue grabado ¿no? en aquellas famosas imágenes que las tenemos aquí. ¿Eh? y que se ve de lejos y que luego decía que era un hombre disfrazado luego que no, luego que sí y un largo etcétera ¿no? esto pues sería pues, una de las representaciones un poco de este animal en la zona de, en la zona de Altai, en la zona de, de Rusia pues se ha reconocido pues, algún tipo de homínido parecido a este, también de gran envergadura de unos 3 metros aproximadamente, algo menos, unos dos metros y medio a 2 metros setenta aproximadamente, y sería el denominado al mist. Algunos españoles han visitado esta zona y cuando hablan de este animal o de este ser, este homínido, pues eh, hay un silencio, hay un silencio muy grande, porque parece ser que algunas personas lo han podido ver han podido ver y han podido estar en su presencia no es un animal eh, no es un animal agresivo luego el yeti fue visto por un, un alpinista que, que además un alpinista pues con premios en los que ha subido a, a diferentes montes en el himalaya diferentes montañas y eh, este señor en una tormenta se desorienta y tiene que bajar directamente de, desde la zona donde estaba, pues a zonas a cotas más bajas, y cruzando un río, este señor pudo verlo con sus propios ojos. ¿Es un animal extraterrestre? Pues bueno, nadie se ha pronunciado, aunque últimamente hay una línea de investigación que dice que podría ser una hibridación eh, con el ser humano extraterrestre, pues que ha salido mal. ¿eh? Una hibridación con el ser humano con otra especie y que por algún tipo de cromosoma o algún tipo, pues vete tú a saber, pues ha salido mal esa hibridación y los han dejado poblar ciertas zonas de la Tierra. Con lo cual, ¿estamos ante un animal, un ser humano, un extraterrestre, un eslabón perdido? Pues bueno, esto no podemos decirlo porque bueno, no tenemos eh, ese dato. Y dicho esto, pues voy a dejar de compartir pantalla, que tenéis un montón de representaciones, unas más serias, otras menos serias, de este homínido. Pero vamos a ir a, a hablar con Alba, que nos trae también algún tipo de animales, que supuestamente pueden ser extraterrestres, ¿no? Sí, mira, eh, vamos a empezar por el pulpo y, y te explico por qué se cree que es de origen extraterrestre. Bueno, según las características biológicas y genéticas que tiene este molusco, le han hecho pensar a muchos científicos pues de que puede tener una procedencia extraterrestre y hay un equipo de científicos de la Universidad de Chicago que, que han estudiado este tema. Entre sus conclusiones destaca la de que en nuestro planeta han llegado y llegan actualmente organismos completos tanto vegetales como animales y no solo moléculas orgánicas como se creía hasta ahora. Eh, organismos que pueden dar lugar a nuevas líneas evolutivas, eh, a explosiones de vida, por llamarlo de alguna manera, como la que sucedió hace casi 500 millones de años en el Cámbrico, o a adaptarse a las condiciones de nuestro mundo y así prosperar en él. Y entonces este sería el caso de los pulpos. Eh, estos científicos dicen que el genoma de los pulpos muestra unos niveles muy altos de complejidad y que tienen 30.000 genes encargados de codificar proteínas y eh, son unos niveles mucho mayores de los que existen en el Homo sapiens. Y bueno, es aquí donde vendría el problema, que los expertos postulan que una posible explicación, según nuestra perspectiva, es que los nuevos genes son probablemente importaciones extraterrestres a nuestro planeta. Hasta ahora se cree que los pulpos provienen de un ancestro dentro de los nautilodes, que sería una subclase de los moluscos cefalópodos que llevan la concha externa, que bueno es la característica de los moluscos, y que habrían evolucionado hace casi 500, millones, 500 perdón, millones de años. Sin embargo, eh, para los autores de, de, bueno, de esta publicación que se hizo, esto no explica cómo se desarrollan las extrañas características de los pulpos o porque su genética es tan distinta a la de los otros animales que están también en su categoría, en esa subclase. Entre algunas de las características, pues bueno, se puede destacar el gran cerebro que tienen, el sistema nervioso tan sofisticado que poseen, los ojos que tienen y también el cuerpo tan flexible y el camuflaje que tienen instantáneo, que bueno, es una habilidad que tienen para cambiar de color y de forma. Y la teoría de estos expertos es que los pulpos habían llegado a la tierra como un grupo ya coherente y funcional de genes y que, por decirlo de alguna manera, habrían venido aquí a la tierra congelados en forma de huevos de pulpos que ya estaban fertilizados y que vinieron hace cientos de millones de años atrás. Eh, pero bueno, todo esto es un poco extraño y aunque la teoría la han sacado, eh, creo recordar, no sé si eran 30 o 33 científicos los que forman ese equipo de investigación, pues bueno, hay gente que niega todo esto. Yo no sé qué te parecerá, Rafa, no sé si alguna vez habías escuchado algo. Pues nunca lo había escuchado y voy a compartir pantalla para que veamos aquí eh, la cantidad de, de culpos que hay en esta página sí. y, lo, y lo extraños que son. ¿eh? Son unos animales. Sí. Súper extraño. Fíjate cómo, cómo se camuflan, cómo pueden adoptar diferentes formas. Sí, ¿eh? cualquier forma. Es que se, se meten en cualquier huequecín, por muy pequeño que parezca, se meten. Sí. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Ves aquí, fíjate, eh, esto es parece alienígena. Esto. sí. Oh, Eso sí que parece un extraterrestre, un extraterrestre con esa cabeza. Sí, sí, parece un alienígena, pero en todas, todas, ¿eh? madre mía. Fíjate, y es muy curioso porque además cambian de color, cambian de aspecto. Eh, oh, instantáneamente. Instantáneamente. Pueden, eh, bueno, incluso eh, eh, la forma, ¿no? pueden nadar con diferentes formas y parecer algún tipo de, de salmón o de, o de otro tipo de pez. Es decir, es súper, súper curioso. Fíjate, son, pueden llegar a ser muy grandes ¿eh? estos animales. Sí, sí. Pueden llegar a ser... No todos son comestibles. ¿eh? Algunos pues, tienen una cantidad de amoníaco muy grande. ¿eh? Tienen una cantidad de bueno de, de amoníaco dentro de, de su de su estructura y se pueden pueden ser pues poco comestibles fíjate este este pulpo Ese es súper extraño no esto no es un pulpo no no no es un pulpo pero bueno parece un Yo no, no sé lo que es no sé lo que es, pero parece ahí una mezcla de muchos animales sí, parece una cosa extraña no bueno, pues no conocía esta teoría de los pulpos que me acabas tú de, de, de explicar. La desconocía por completo. Y os voy a hablar también de supuestos animales que también he oído ya por ahí en diferentes lugares. Pues que hay una teoría que dicen que pueden ser de origen extraterrestre, que son los dragones. Entonces, fíjate, los dragones, el, el, el tiempo ¿no? que que tiene este, este ser mitológico. Yo he adorado la mitología de los dragones desde que era un niño y siempre me he interesado por, eh, por su historia, su leyenda. Hay diferentes eh, tipos de dragones, no hay, hay dragones que viven en las zonas frías donde hay nieve, hay... Eh, dragones que viven en zonas más cálidas, eh, dragones en el centro de Europa, en el sur de Europa, aquí también habrían dragones en España, pero esto eh, puede ser y se puede, puede originarse eh, en, en ciertos momentos de la historia en los que eh, simplemente pues, las personas encontraron pues, algún tipo de fósil, de fósil de algún dinosaurio antiguo extinto y ellos pues empezaron quizá a eh, elucubrar qué podía ser y a qué se podía deber. Evidentemente la antropología, la arqueología y todo esto como se conoce hoy en día, pues en tiempos pasados, pues era algo que no, sé, no era una materia de estudio. Hablamos en la Edad Media incluso anteriormente. Incluso podemos decir que los griegos, que eran muy avanzados, y los romanos, pues... Mmm, Tenían eh, pues, diferentes teorías y que eran eh, animales que habían depositado los dioses, y ya sabemos que los dioses pues supuestamente pueden ser de origen extraterrestre, ¿no? si bajan del cielo y todo esto, pues son de un origen no terrestre. Y que los habrían depositado aquí para eh, pelear y combatir al ser humano o castigar al ser humano. ¿no? Esto lo podemos recoger en diferentes... Eh, en diferentes historias medievales, en las que, eh, bueno, pues parece ser que ha quedado en la edad media, simplemente. Pero también hay una línea, una teoría, una hipótesis, mejor dicho, últimamente, eh, en, por algunos sitios, en que se dice que como eran reptiles y son reptiloides y son lagartos y, y los eh, reptilianos y todo esto, pues que tendrían un origen extraterrestre y que sería eh, elaborado en laboratorio para dejarlos libres en la Tierra. La verdad es que nadie ha visto un dragón. Nadie ha visto un dragón. Los que han visto o los que vieron dragones supuestamente fueron en tiempos muy, muy lejanos, ya hace por lo menos 10, 12, 13 y 14 siglos. Pero eso ha quedado simplemente en obras de, bueno, en obras de caballería, caballerescas, ¿no? En obras en las que el típico príncipe azul va a salvar a la doncella y tiene que matar a un dragón. Pues bueno, esto sería más o menos así. Luego también aparecen en diferentes mitologías. La mitología vikinga, en este caso, aparecen y le hacen culto, culto a este animal, donde sería también un animal muy peligroso y un animal prácticamente sagrado, pero si era un animal a combatir el ser humano y que guardarían, serían los guardianes de tesoros y todo esto de aquí, es de donde se saca incluso la obra del señor de los anillos, ¿no? eh, el dragón este que, que podemos ver en las primeras obras del señor de los anillos de Tolkien, pues que haría alusión a lo que serían las creencias celtas y vikingas. ¿eh? Hay que tener en cuenta que los celtas y los vikingos no eran lo mismo y que los celtas son mil años antes que los vikingos. A veces hay gente que los confunde, ¿no? La, Los temas rúnicos y todo esto, que piensan que es celta y es vikingo. ¿eh? Hay cosas que no son celtas, pero son vikingos. Incluso en su eh, en el tipo de imagen que se le quiere dar a estas dos culturas diferentes, ¿eh? pues las asocian. Los germánicos. Los celtas y los vikingos hacen como una amasijo y parece ser que quieren eh, que la indumentaria, y la estética de estas culturas sean exactamente las mismas, pero no tienen nada que ver, estamos hablando de mil años de diferencia, ¿eh? porque los celtas luego se mezclarían con otras culturas europeas y nosotros seríamos descendientes en Europa de los celtas. Los celtas no solo están en Irlanda o en Inglaterra, ni en el ...en el noroeste de Francia, ¿eh? en toda la cornisa cantábrica, tendríamos a los celtas. Incluso se podría decir que el idioma euskera sería originario, no se sabe, originario de alguna de estas lenguas célticas. ¿eh? No, no se sabe a ciencia cierta. Y esto pues, recogería todas estas leyendas que originan del mundo celta. ¿eh? Los celtas ya tenían una especie de dragones no como los vikingos, que los vikingos pues, le dieron mucha más, mucho más auge ¿no? a, a los eh, dragones, pero también se recogen estos mitos en todas las culturas europeas. Incluso los íberos llegarían a adoptar en alguna de sus iconografías el dragón. Esto es importante, así como la esfinge se ha cogido, pues en diferentes culturas, lo que es la Mesopotámica, la Egipcia y en otras culturas más, aquí en Europa se adoptó el dragón o el wyvern, el wyvern no es un dragón, el wyvern es un lagarto con los bracitos, no tiene bracitos sino que solo tiene alas y patas y es como un dragón pero más pequeño y un dragón tendría cuatro patas y dos alas en la espalda con lo cual tendría seis extremidades y el wyvern pues, sería pues, algo parecido a un dragón, pero con cuatro extremidades nada más. ¿eh? Esta es la diferencia, sobre todo en las representaciones medievales, eh, que lo que se puede ver no es un dragón, es un wyvern, que es celta. El wyvern, el wyvern es celta, no es eh, el vikingo en este caso. Pero vamos a seguir un poquito más con todo esto de los eh, animales de origen extraño, extraterrestre, no se sabe, no está, es otro animal más, ¿verdad? Sí, los gatos, Anda, un animal muy conocido por todos. Los, los gatitos sí. lindos, ¿qué le pasa a estos sí. animales? Cuéntame. Pues, pues bueno, hay una teoría que le da origen extraterrestre a los gatos y bueno, esta teoría lo que dice es que ellos serían una especie de entidades orgánicas espías que registran y reportan el desarrollo de la humanidad a los seres superiores que están en otro plano y que reciben estos mensajes a través de una tecnología que está muy avanzada, que bueno, que la tendrían estos animales. Los registros que se tienen de la existencia de los gatos en nuestro planeta datan desde el Antiguo Egipto y al parecer los gatos habrían aparecido en la Tierra justo en esta época, en la que está esta antigua, en la que el Antiguo Egipto estaba en su mayor apogeo. Además también se sabe que en Egipto los gatos eran adorados como dioses y buenos recibían un trato especial y le daban bastantes privilegios y, y hacían como diferencias con el resto de, de especies de animales, a los gatos los trataban con privilegios y al resto de animales pues bueno los trataban como, como animales. Hay una información de Rian Haupt que es un paleontólogo de la Universidad de Wyoming, y dice que los gatos modernos fueron estudiados para determinar su origen antepasado, lo que lo llevó a concluir que estos animales aparecieron en Egipto hace miles de años. En los datos encontrados en registros de las leyes del antiguo Egipto, se encontró que para esta sociedad estaba terminantemente prohibido exportar los gatos domésticos y esto sería eh, lo que parece explicar el por qué estos animales no aparecen en otras eh, sociedades sociedades hasta miles de años después. Bueno, como ya sabéis, para los egipcios los gatos eran dioses, pues se cree que fueron eh, ingresados a esta sociedad por unos seres superiores que no solamente ayudaban a la humanidad eh, en temas de conocimientos tecnológicos, sino que también les entregaron estos animales específicamente diseñados para servir de compañía y de alguna manera para permanecer de, como una especie de recuerdo de la visita que hicieron los extraterrestres a la Tierra. Por ello, cuando un gato moría, era tratado como si fuera la muerte de un familiar. Estaban, hacían tenían el proceso de, del duelo, eran embalsamados y enterrados con muchos atuendos de lujo y riquezas, que bueno, las riquezas variaban según eh, la familia a la que pertenecía el gato. Y los gatos eh, después eran enterrados en importantes cementerios que estaban a la orilla del Nilo. Y bueno, eh, antiguamente en Egipto quien matara a un gato pues se enfrentaba a la pena de muerte porque así estaba escrito en las leyes egipcias. Y bien, los gatos no eran solamente regalos divinos entregados por estos seres superiores, sino que también existían estos seres que tenían forma de gato, como por ejemplo la diosa Bastet, que tenía forma de gato. También eh, se puede ver en algunas escrituras antiguas a el dios eh, del sol, a Ra, que está representado en forma de gato y que lleva un cuchillo en la mano. Todo esto eh, permite descifrar que quienes le entregaron los gatos a los egipcios, en realidad les estaban dando un pequeño retrato de ellos. Es decir, por ejemplo, eh, nosotros los humanos actualmente cuando hacemos máquinas o robots los hacemos para que lo entendamos a nuestra imagen y semejanza, pues se dice lo mismo de, de los gatos. Y luego hay una cosa muy curiosa sobre, sobre los gatos, que es el sonido que hacen, el ronroneo, Qué bueno que aunque es un sonido bastante familiar para nosotros, los científicos aún no han podido determinar cómo se produce exactamente, porque a diferencia de los demás animales, los gatos... Eh, ...no tienen un órgano específico para producir el ronroneo y esto es muy extraño porque solo sabemos que un oscilador neuronal envía impulsos repetitivos a los músculos que tenemos en la laringe y que los hacen vibrar más de 100 veces por segundo y entonces se dilatan las cuerdas vocales... Pero bueno, eh, esto no explicaría del todo este sonido. Es como si fuera una especie de comunicación especial que, bueno, al menos nosotros eh, no la entendemos, pero puede ser que los antiguos egipcios sí que tenían una forma de, de entenderlos. Por lo tanto, eh, el ronroneo también podría ser un tipo de emisión o de señal eh, o de información eh, que hacen los gatos a alguna especie que serían receptores alienígenas porque se ha determinado también que los gatos hacen el ronroneo, pues bueno, justo en momentos en los que el gato está en estado de alerta o que está viendo un evento que le llama bastante la atención. ¿Qué te parece todo esto, Rafa? Pues yo esto ya, <coughs> algo, no exactamente esto, pero algo había oído por ahí. Y me parece algo bastante curioso. Pero... <coughs> Ahora yo te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué hay de cierto en todo esto? Porque son teorías un poco disparatadas, ¿no? Son, sí, son, punto, sí, son teorías bastante fantásticas un poco. Bastante fantásticas, ¿no? Porque si no, bueno, al parecer pues se comunican con los extraterrestres y reportan todo lo que hacemos en la Tierra. Sí, pero eh, escúchame una cosa, hay muchísima gente, incluso yo creo que más de la que nos pensamos, que creen en esta teoría de verdad. Ah. Yo he tenido gatos, ya, pero yo era muy joven, ¿eh? mis padres tenían gatos, gatos y perros, ¿eh? ya tenían. siempre hemos sido amantes de los animales. Y te digo la verdad, el gato pasa de todo, o sea, va a su ¿Qué? rollo, menos un gato que tuve, eh, que era pues, estaba pues muy, muy bien enseñado aquel gatito, porque eh, teníamos, antes teníamos perros, y aquel gatito vino muy chiquitito, era, era un gatito así que apenas tenía los ojos abiertos, se le daba biberón y eh, coincidió, tú fíjate, eh, coincidió que eh, una perra que tenía yo, pues tuvo una cama de perritos, algunos pues se los regalamos a familiares y tal, y aquella perrita pues se quedó con un perrito y el gato. El perrito y el gato. Y el gato era otro perrito más. Lo que pasa que claro, con la agilidad de un gato, y era un gato evidentemente. Pues bueno, era prácticamente hermano de uno de esos perritos, que era un pastor alemán fuerte, y eh, te puedo decir que el gato obedecía exactamente igual las mismas órdenes que el perro. O sea, eso de que claro, los gatos, se, hab, se habían criado juntos. Claro, se habían criado juntos y eso que dice la gente, que el gato no atiende a órdenes, eso no es cierto. Es, es verdad. ¿eh? Además, estaban pues, emparentados entre ellos. Yo creo que él pensaba que era un perro. Incluso, ¿eh? fíjate tú cómo era, cómo era aquel gatito. Era un gatito muy inteligente, se murió. Era blanco, completamente blanco. Solo tenía una mancha gris aquí y la cola era rayada, blanca y gris. Y el resto del gato era blanco, era un gato muy bonito y con unos ojos azules muy, muy bonitos. Bueno, aquel gato murió ya de viejo, con 16 años que, que tardó aquel animal en, en, en morir, ¿no? Vivió 16 años muy feliz. Eh, y nunca vi que aquel gato tuviese indicios de ser extraterrestre ni nada <risa> por el estilo. Al contrario, era bastante tontorrón, como muchos gatos, que aunque son muy ágiles para muchas cosas, pero luego son bastante tontorrónes. ¿no? Pues, Alba, me queda preguntarte una cosa. Eh, ¿Cuál es tu Dime. animal favorito? Mi animal favorito, los pájaros. Todos en general. Sí, ¿cuál? Sí, en verdad cualquier especie de pájaro es mi favorita. Bueno, ya sabes, yo tengo dos agapornis y a mí me encantan las aves. Uh -huh. Yo también yo en un tiempo, en un tiempo atrás fui eh, bueno, sigo siendo, lo que pasa es que no tengo pájaros cetrero, ¿no? adiestrador de aves de aves de presa, ¿no? Y recuerdo pues que hacía incluso íbamos a algunos amiguetes, íbamos a colegios, a colegios de niños. Y les enseñamos los, las águilas, los halcones, muy bien adiestrados, eran muy dóciles, muy tranquilitos, hasta el punto de que se lo poníamos, a veces los niños les pesaba un poquito, ¿no? pero se lo poníamos en el brazo a los niños y las aves rapaces estaban súper tranquilitas y los niños disfrutaban muchísimo ¿no? con, con, los, con los pájaros. ¿no? Pues yo también, yo para mí los, los perros y los pájaros son mis animales predilectos. Aquí tengo a mi... A mi grandullón Zeus, que está aquí aburrido, porque como está, hay lluvia, llueve aquí en Jaén, pues está aquí un poco aburrido, ¿eh? lo estoy escuchando, está un poquito aburrido aquí ya, cansado. ¿Tú eres extraterrestre? ¿Eh? fíjate, lo tengo por aquí. ¿eh? El <risa> perro del misterio. Él dice que sí, que es extraterrestre, pero yo creo que no. Fíjate cómo él sabe que estoy hablando de él, ¿eh? y viene aquí a, a, sí, ver, se dan cuenta. a como se dice en Andalucía, a goletear, a ver qué se, qué se da por aquí. Pues bueno, Alba, ¿dónde te podemos encontrar a todo esto? Pues bueno, me podéis encontrar en el canal de Clásicos del Misterio, en YouTube, en iBox, en, e en Historias al Alba, que este miércoles ya ha empezado la segunda temporada, y también en mi página de Facebook, Historias al Alba, y bueno, y de vez en cuando por aquí contigo también. Muy bien. Pero has empezado tu nueva temporada de, de, de podcast, De podcast. no son copiados y pegados de programas, son tuyos propios, ¿no? ¿no? No son míos propios que me busco las cosas, me, me lo leo bien, me aseguro a ver si es verdad, luego lo monto, y no, no, extra, no, no cojo los audios de ningún otro sitio. Son nuevos. Bueno, pronto, pronto tendrás una entrevista. Bueno, tendré una entrevista que me vas a hacer tú. ¿Qué? Vamos a hablar de un personaje de la historia, déjame que lo diga, solamente, un personaje de la historia de España. Ahí lo dejamos todo. ¿Escucháis a Zeus como bebe? ¿Eh? Bueno, pues eh, gracias Alba por estar aquí. Ya hablaremos del viaje a Egipto en otro momento. No vamos a ser muy pesados. Ahí tenéis la, la página web y eh, la información de todo lo que es el viaje a Egipto que vamos a realizar el año próximo, ¿vale? Y por favor eh, cada uno, como decía aquel, en fin, que trabaja con las agencias que le, le proporcionan el mejor precio y el mejor servicio. Así que, chicos, yo por mi parte, nada más. Yo encantado de estar aquí contigo, Alba. Muchas gracias de estar hoy con nosotros. Y ya, nada, sabes, gracias, te, a ti. Te, espero, te espero en próximos programas. Y vosotros, amigos, ya sabéis, si os ha gustado, compartirlo, darle al like y sobre todo darle a la campanita que ya sois muchos oye no me llegan tus programas si no le das a la campanita cómo te va a llegar la notificación y los recordatorios de los directos así que por mi parte nada más amigos esto ha sido todo por hoy ya habéis escuchado animales de origen extraterrestre que cada uno saque sus propias conclusiones hasta la próxima